¡Pisa por tu cara ¿Eh? que llegó! Soy Solcito y me quiero presentar con música. Yo voy a decir, soy Solcito. Claro. ¿Y ustedes me van a responder? Perfecto. Y después, a ver, practiquemos. Soy Solcito. Para mi caso, los chicos, miren como muy estamos todos muy emocionados muy contentos pero no era así nena que vos decías soy solcito y todo eso bueno a ver él, él lo quiere hacer soy sol solcito pero a tiempo tenés que esperar que yo termine soy solcito viste los chicos escucha los chicos mira soy solcito Voy a decir, y te invito, y ustedes, más allá de que la saben a la canción, me van a decir con la mejor cara de sorprendidos de incertidumbre, me van a preguntar a qué o cómo les salga. A ver, quiero ver esas caritas, Pero bien de, fuerte, ¿eh? esas caritas participativas, y te invito, perfecto, con música. Yo les cuento, les canto. ¡En esta fiesta de cumpleaños! ¡A bailar! Mira qué lindo lo que, lo que lograste. Todo, todo muy lindo, todo muy lindo, pero yo me, me pregunto qué haces con el rodillo. Acuérdense que esto es una fiesta medio sorpresa. Hay cosas que sí sabía y hay cosas que yo no sabía. Que, por ejemplo, esto. No sé qué hace con yo, el rodillo. Yo, vos, vos, vos concéntrate, que esto es magia pura, Mira. ¿Pero qué, eh, qué canción sigue ahora? Vos te vas a dar cuenta, Mira. ¿Yo me voy a dar cuenta qué canción? Mirá. Sigue. Pero yo quiero que la gente la sepa la canción que sigue, Germán. Ahí va. Está pintando. ¿Qué pinta? Pinto un paisaje, mágico, obviamente, con un rodillo mágico. ¿Ves? Vos así podés pintar la pantalla de tu casa. Los chicos agarran una pintura y pintan el LED 40 de papá y mamá. No. Y va quedando muy bonito. No, no. ¡Un aplauso para el pintor! Gracias. El pintor de mis días. Listo, Sol, la casa está lista. Seguimos nomás, gracias. En mi casa hay canciones que les... Quiero en mi casa yo tengo cuentos para contar y en las noches yo me acuerdo. De día hay sonrisas porque con el sol puedo jugar y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque se despierta esta canción ¿La sabes? Centrada en este abrazo y quiero saber si de este otro lado hay abrazos. ¿Hay abrazos? A ver, a ver, a ver. No puedo cantar si no hay abrazos. A ver, muy bien. En mi casa, muy bien, muy bien. Los músicos se conmueven. Faltan ustedes después para la próxima. Besos y abrazos. En mi casa me abrazan es una necesidad de ser en Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas, porque con el sol puedo jugar. Se más fuerte ustedes. Bien. Yeah. Gracias. Y la cantan solos. gracias! ¡Qué hermoso, qué hermoso que cantan! Por favor, me pregunto, ¿a qué lugar les gusta ir a los chicos y a las chicas? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, que no se ¿Viste que no se entiende nada, Picasso? A la casa, dicen. A ver, hala. No la sabes. <risa> la sabemos, la gente la sabe. Vamos a hacer de cuenta que nos vamos a la plaza. Yo quiero jugar en una hamaca o en un tobogán. ¿Me ayudan a cantarla? El arenero también está bueno. Una pelota y un tobogán, risas corriendo hasta el trepador Si hay subibajas puedo sentir el viento y cosquillas en la nariz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Un escondido para esperar un piedra libre gritan de allá las bicicletas van sin parar cuántas opciones para jugar. Abrazos, a tener paciencia, a tener calma, a no pelear, a no gritar. Aprendemos todos los días y aprendemos de hábitos muy, pero muy importantes. Hay un hábito muy importante que hemos repetido muchas veces, sobre todo en el 2020. Espero que ahora lo sigan haciendo. ¿Qué hay que hacer a cada ratito después de jugar, antes de comer, después de comer todo el tiempo? Para prevenir que cualquier bichito lavarse las manos claro que sí porque en mi rutina todos los días y con frecuencia debo incorporar una tarea comprometida porque la higiene merece un buen lugar canto y acompaño en la Y ahora, Picasso, ¿qué, qué, eh, ¿cómo vengo, continúa? Vengo con una adivinanza para todo público. A ver cuál. ¿Tienen ganas de jugar una adivinanza? Sí. Bueno, entonces es fácil. Mira, ¿qué sale si mezclas una es? cumbia y un carnavalito? ¿Qué sale de esa mezcla? ¿Sabes qué sale? Ah. ¡Sale! ¡Un, un ¡Piabolito! ¡Vamos a rimar! Esta canción se aproxima para jugar con las rimas. Flores, Picasso Lo tuyo ¿Qué? Flores Sí Porque está lleno de flores Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cómo hace la vaca? Más difícil. Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cómo hace el perro? Sit. Tenemos varias razas. ¿Cómo hace el gato? Ah. Este no, lo, este, ya, este no lo saben. ¿Cómo hace la oveja? Con este les gano. ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león? Dale. En una esquina de esa calle abandonada. Atención, ¿eh? Los animales se juntaron para hablar. Atentos, ¿eh? Yo toco el piano, vos cantas con tu tonada. Se viene. Le dijo el gato al chancho mientras lo miraba. ¿Cómo hace el gato? ¿Y el chancho? Y el gato. Y el chancho. Y las palmas. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Mi banda suena muy desafinada. Plom, animales cantando mi canción Que la lechuza no silencie nuestra banda Las golondrinas que se pongan a silbar Si las ovejas no se animan a bailarla que la gallina no la dejen escapar. ¿Cómo hacen las gallinas? ¿Me escucho las gallinas? Más fuerte las gallinas. Blam blam blam. Blam blam blam. Y van suena muy de Se anima con el blom, blom, blom? Eh, Tiene que escribirle al lista grande o al celular de él, que te lo vas a... Lo vas a... No, el mío no, de mi asistente, ah, okay, que sos... soy yo en realidad, pero es otro celular. Bueno, okay. me voy, Solcito, gracias. No te por... vas, porque ahora sí hemos llegado al final y el final quiero que sea con toda, con toda la familia, que esté mi hermano presente. Me sirve. Nos vamos a despedir de este show porque mi cuerpo, el cuerpo de Jere de las bailarinas, de los músicos y el de ustedes quieren bailar. Sonarán Con las manos yo te puedo Atrapar Y en mis manos Todos bailarán Hasta el cielo llegarán, volverán y un abrazo te darán. cuando llegan estas nuevas vidas, estos pichoncitos, pichoncitas a nuestros hogares, la casa se llena de canciones, de juegos, de sueños y de muchos cuentos para contar y cantar. ¿A quién le gusta que le cuenten cuentos? ¿A todos? ¿Les puedo cantar esta canción que hice para este momento mágico? Muchas veces pienso si en los cuentos que leo duermen los, se esconden secretos Muchas veces pienso que en los cuentos Yo puedo volar como el viento Contar lo que siento Cuando se acaba el cuento Llega el momento del sueño Llega el momento de dormir Y para este momento También hay una canción Ya lo ves ¿La saben? Este cielo ya yeah. Queremos agradecer toda esta emo emoción compartida. Fue difícil, fue el primero. Espero que les haya gustado mucho. Eh... Pero no nos vamos a ir sin hacer... ¿Qué se hace en un cumpleaños? Vamos. Que lo audio? cumpla Feliz. lo cum gracias. Bueno, ¿Qué? no me voy a poner a nombrar a cada una de las personas que hicieron posible Uy, este cumpleaños tan feliz. Por eso vamos a hacer que vengan todos. Que vengan todos los que Dejen, están sus, ahí sus, aquí. Instrumentos. Dejen sus instrumentos. Dejen todos. Las bailarinas, por favor, también vengan. Jere, por favor, también venga. Venga, Brian. Agustina, venga, Agustina. Vengan todos. Vengan todos, todos, que todos. Hacemos. Y nos vamos a despedir. Vamos con la canción del cumpleaños. ¡Y suena! ¡Así! ¡Que venga la gringa también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la música! Un tiempo no me acuerdo, me contaron mis papás Que en la panza yo cantaba y bailaba sin parar Después de tantas piruetas me propuse descubrir A este mundo que da vueltas, entonces quise salir Hace días que lo espero, yo no aguanto la ansiedad Es este tiempo se hace eterno, si quiero que llegue yo. Hace días que la sueño, quiero que sea real Y que de cumpleaños para juntos celebrar Feliz, sí, muy ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Está lindo! ¡Sentir que así! ¡Se por fin! Vamos a hacer y ¡Cantamos así! ¡Esta por la vida! ¡Uno! Estoy ¡Dos! Feliz, tres. Está lindo ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, está Mariano, ¡Nada que desear! ¡Lo tengo todo! ¡Gracias! ¡Esta por Chau, chau, familia, muchísimas gracias. Nos seguimos en las redes. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? ¿Le gustó si el actor? ¿Y si la pasaron mal? ¡Qué buen momento para guardar el secreto! Estamos, no estamos en vivo, estamos en vivo. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Le confianza! ¡Ahora, volteen, no! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Vamos, vamos, vale